Como cabrón chico Nos vemos más rápido Dani Bien y tu compadre Bien, gracias Esto es lo mejor a lo que pudimos llegar Y llevo colgando pero vivo. Vamos venados, estamos venados, vamos venados y vamos a conocer las pistas acá O sea les voy a mostrar las pistas a los chiquillos de que en la zona de Concepción. Está ahí todo motivo con yo la intro, no. dale, dale, dale. <risa> no, que pasa que ayer llovió y acá no seca tan rápido, entonces quizás se nos ponga un poco más complejo, ya que el grip se va a ir y se va a poner algo resfaloso. Yo, yo me voy un poquito con calma por, por mi pie que todavía no. <risa> Dale. Oh, qué harta raíz, weón. Sí. Zapateado así, pa, pa pa pa pa Me respalé atrás, güon. El semi slick. Sí, weón. Es un palo, ojo. Sí. Como que si le pegáis una raíz mal, puede salir mal sí. todo muy rápido. Está bacán, weón. Línea. Oh, como me agarro la cola ¡Buenas, Dani! Ups. Siento que me baila la pata dentro de estas zapatillas. Bueno, paso pésimo ratos con el atrás. Demasiado slick. Esta caída es un huevo. Motivado, Dani. Ups. Vale, compadre. Oye, oye oh, Hay que pedalear todo. Sí, oye, super súper plano. ¿Me puedo mirar, tirar primero para mirarte? Sí, lo voy a tirar. ¿Ah? Es puro pedaleo, ¿no? Dale, dale. Bueno, hermoso. Te ojo nomás con que el suelo es jabonoso <risa> Para de traumar al pobre André. Mira su neumático trasero, no le digáis nada más. es que tengo un amigo que baja para ese mismo adelante. No, Seguí sacando la mierda. ¿De ¿Verdad? Sí. Bueno? Deja al pobre niño tranquilo. Esquivando posas a la descoordinación máxima Oh, soy un desastre Uop Esta ¡Wow! Está refaloso acá Que mierda Dale por la zanja nomas Todo Todo bien, Todo bien. ¡Oh, <ríe> Concha <muchas> <muchas> <muchas> Buenas metidas te pusiste Claro Mira, caluguita Caluguita Barro Wow, wow. Oh, estoy totalmente incómodo andando esto. Oh, la enclachadísima. No. Oh hoy esta va a estar lo que esta, hice, está súper resfalosa acá. fue bueno, levanté la raíz y se hizo así. Está bien carnaza tu línea. nose Willy. No Al barranco. Cacha. Mierda. parece baldosa la Oh. Holy cow. No, escalón para donde? Uno, oh, ¿dónde? Voy. Oh, todo por no apoyar mi pie, weón. No, men down. Vamos, dos. Sí, me dio una vuelta carnero, weón. Front flip. Oh man, ya di apuro salvándola para acá hasta que ya acá morí. Y por suerte no morí para allá, me habría sacado la mierda. Ahora que es Harter y el único que no se ha caído. Por favor, por favor, apúrate, apúrate, apúrate. Apúrate, apúrate, apúrate. Apúrate, apúrate, apúrate. Ahora dónde caigo yo? What happened? Me si hice al hombro y Dani se cayó ahí y yo me caí más abajo. Y Andrés es el único que no se cayó. El tema es que camináis y te respaláis más caminando. Sí, así veo. Oh. ¡Uh, 200! ¿Qué le pasó a 200? Pero bueno. Lo bueno es que se adapta a la inclinación del terreno. ¿Se salió de acá o no? No, se dobló ah, Como ahí? que se salió un riel. Un Está volviendo a la normalidad. Sigue haciendo lo que estoy haciendo. Veámoslo abajo. Sí, abajo, abajo. No te vayas a pegar con el riel, pogón. Dani, qué bueno queda para abajo, weón. Ese jabón. <risa> Por eso yo no pude frenar. Güey. Oye, mis parras.. Oh, se me quedaron mis parras arriba, weón. Andrés, están ahí, botá? Atrás tuyo. Papá Andrés. Me siento, me siento andando como un cabrón chico. Oh, me lo perdí. Yo tengo la toma, yo tengo la toma. Vamos de nada, caracol va a estar muy resbalado. <risa> ¡Jabón! <risa> la, la, la bici cruzaba a todos el lado, no, no tengo control de la paz. Yo me tiene curado pantones daño, man. Agar de la No, pero podría esto... más de tres. He hecho bolita, <risa> <risa> igual loco. No <risa> tengo No tengo equilibrio en esto. ¡Oh, qué bacano! No sé qué viene, pero a su misma velocidad. Todo bien. ¡Lo más cabrón! ¡Oh! ¡Estamos <laughs> vivos! Sobrevivimos. Oh la madre que me reí, weón. Mi moral está afectada. No me podía equilibrar, no tenía agarre, no podía doblar. Oh, oh. oh. Para quitarle el barro a los neumáticos tenéis que andar más rápido de lo que el barro se pega a tus neumáticos, cachai Sácate una mula Germán. ¿Qué le pasó a tu asiento, weón? ¿Se enderezó? Un poco. ¿Está Creo derecho? Como que se despegó del riel. ¿Pero está dispuesto? ¿Está derecho al menos? No, no está derecho. ¿Cómo grieta? No sé si te pueden botar o cosas. Pero es mucho más tranquilo. Créeme el... que si camino 10 metros más después de todo lo que caminé, ni siquiera me va a afectar la moral. La moral. <risa> oh, queda fuerte el Dani, bro. Que voy mamón, yo <risa> conexión, va y fuerte, weón, me como la chica abajo, hay que la cacho, weón, <risa> wow, hay un hoyo ahí al lado. <risa> ¡Pantra! truck. ¡Vaya! Mira cómo ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya! de ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya! péaleo? Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, no, yeah. uh, no se han dado idea. Uh. Wow. oh whoa, no. whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, Oh no. Oh Oh. So, so. Mi ego está destruido. Me paso mal con las raíces, weón. Está brutal el circuito, yo voy weón de, de todo bien. Sosurrale a tu neumático. Voy a pasar por donde están ustedes, ¿no? Te voy a abrir el camino. <risa> Monta tu rueda delantera lo más arriba que voy y para abajo después. Por acá. <risa> Muy bien. <risa> Muy bien. Mi pie no me está agradeciendo esta vez No, no hay poner wow. Pero el pitilla. No hay bajones, pero pitilla oh, oh, oh. Uh. Oh, oh. Oh. Oh, con la bicicleta No oh, ¡Qué dolor! Te este voy a estar en la mano. ¿En la mano? ¿O no? No, en las pelotas, viejo. Oh. Oh. Pero te pegaste tú no, me pegué contra la bici. Puse la bici adelante, la bici le pegó a esta weá y no sé qué le pasó a la bicicleta. Pero si sí. bueno, no. Oh, me pidió la horquilla. ¿No la veía apuntando para atrás? Bueno, está bien, está normal. ¿Está bien? Está bien, weón. Dime que está bien. Oye, oh, ¿por qué yo.? Ah, me lo vi este ángulo. Oh, pensé que me había pidió la horquilla. ¿Qué te dije ya, weón? Porfiado, weón. ¿Qué te dije adelante, <risa> de weón? ¿Qué me dijiste? Que tu bicicleta no tiene ángulo, weón. Oh, moretón automático. poco. Al lado de mi virilidad, con Oh, qué manera de zafar Ya estamos bien. Un saludo para el YouTube. ¿Estás dónde tiene que estar? Ah, me duele todo ahora, weón. Bueno, no tuve opción, le di medio medio al conch Hoy no lo pude esquivar por ningún lado, al final solté la bici y traté de escapar para allá, pero no. Me agarró la bicicleta. Me pegué con él. ¡Ah! Oh, me duele tanto. Oh. No, está bien. Hola. Oh. Oh. ¿Cómo está ahí? Todo, ¿Todo bien, ustedes no gritaron arriba, ¿no? Eh. Buena, ¿cómo están chiquillos? Bien. Hola, Dani. Buena onda, ¿cómo está ahí? ¿Tu tomar la foto? Bien. Dame un segundito. ¿Qué? Salté la bicicleta muy tarde, weón. Son horribles, y Por eso yo te dije, creo que la, la doblé. Uh, Juan segura se pegó en la bola, weón. Juan segura. Oh, perdí mi... Mi tapón. Si no sonrío ya saben por qué es. Qué bueno. No se quieren sacar una foto con André, weón. Ja. Ja. Ja. Ja. ¿Puedo buscar mi tapón? ¿Para caminar un rato? Que te ¿Para el, el voy a ir con sí, el. Oh, oh, oh, oh. si <risa> el Dani, falta. <risa> Más respeto a tus mayores. ¿Y vas a subir en bici a buscarlo? Es que no voy a bajar caminando. Me toque. Oh, me duele todo. Tiene que estar enterrado por acá, ¿o no? ¿Dónde está mi tapón? Perdí mi tapón. Ya, lo busqué y no encontré mi tapón. Pero al menos planeo encontrar mi autoestima. Me voy a tirar esta bola de nuevo. Oh, no lo pillé. ¿Cómo está ahí? Eh? Bien, caché uh. Y dije, caray. Ah, motivadísimo. Sí, si te gustaron los porrazos de hoy día, dale un like. Si tiene algún amigo que le gustaría ir a andar en Concepción full barro y sacarse la cresta con sus amigos, eh, compártelo ¿Eh? y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo. Nos vemos el cerro.